Hola, soy Iker. Hoy vamos a jugar un mod para Friday Night Funkin', um, mejor conocido el mod, Friday Night Funkin', everywhere, at the end on the funk. Pongamos ese que de fondo. Friday Night Funkin' dejar el story mode vamos a darle el free play para probar todas las canciones que están cambiadas la del tutorial la de Wu Pibu y la de Pico están cambiadas vamos a probar hasta aquí la primera Estoy acá, necesito silencio, ok? Si no me equivoco. Terminamos la canción Ahora vamos a seguir con la otra canción editada Que es esta Se llama Forgonet Bupibo ¿Sí? a... Siempre ya les dije cuando, haga can... cuando estamos en Canciones Me silencio el micrófono cool. Este trico. Pero más tétrico está cuando morimos. per per tricasamo La canción cuando morimos. Está tricasamo cuando morimos suena una canción más... con más miedo que es No, cuando suena me da miedo que es Ya voy a hacer silencio. Acá mira aquí, ¿Qué tétrico? Wow, ¿Por aquí qué? ¿Qué es tan tétrico? ¿Quién quiere? Que le muestre la canción más No, la canción más miedosa del mundo No sé si mostrarla Ya la voy a mostrar aquí Pero en la En la, otro, en la, en la siguiente ocasión Voy a, voy a perder y voy a mostrar la canción más tétrica y de miedo del todo el mundo. Da mucho miedo, creo. No la voy a poner completa, obviamente. Ay, mejor que me me callo. el flash pero vamos a perder y va a sonar la canción más de más miedo de todo el mundo ok la voy a poner siguiente canción editada que se está Ya me cayó ¿qué? Okay? ¡Qué bien! Es Como como si ya hablara, ¿no? Dice, por ejemplo, como Pachico, ¿qué será eso? También dice como Chan, no lo sé qué dirá, pero. Pero parece que habla. ¡Hala! ¿Qué miedo me dio eso? Bien. da mucho miedo. Ya les he mostrado, pero da mucho miedo. Da muchísimo miedo. Mucho miedo. Cuando la, cuando, cuando estaba ahí, me da, me da mucho miedo. A ver, ¿dónde más hubo cambio? No lo recuerda. Vamos a darle el verma que es una de mis canciones favoritas. Ya no sé qué no has cambiado, pero igual quiero. ¿Qué rayos? Acá se mueve, pero acá no se mueve. ¿Qué rayos? canción favorita ¿no? de Pico tengo más canciones favoritas pero esta es mi canción favorita de Pico no me gusta esta canción y también me gusta el Mod lo menos lo que no me lo que no me gustó para nada fue lo que no me gustó para nada fue la canción de cuando perdemos la canción de cuando perdíamos estaba bien tétrica. Ay, no lo paro de decir, pero es que de verdad está bien tétrica. Da mucho miedo esa canción. De... Ya vamos a terminar el video Porque ya no hay nada nuevo para acá Cuando hay algo nuevo Les aviso, ok Voy a subir, ahorita voy a subir Otro video de otro mod Ok, bueno adiós Nos vemos ahorita en el otro mod Adiós